Esto, no, pueden buscarlo en arriba, en la, en la parte superior, pueden ir como una lupita en las Mac Esto, si están usando Windows, pues no se puede no se puede usar en Windows. Eh. Una vez que estamos ya en esta pantalla, nos va a salir para importar la, el, el, la media, que sería nuestros videos, imágenes, audio, lo que necesitamos para, video, para crear nuestro video. Le vamos a dar a, este, a la flechita y aquí podemos, pues, buscar y elegir nuestro video o, o, o nuestro audio pero también podemos ir simplemente y buscar la carpeta que ya tengamos hecha y arrastrarla, en este caso voy a usar una carpeta que se llama Taller Da Vinci iMovie que creo que se supone que todas las tengan, están en el escritorio y simplemente lo vamos a arrastrar hasta donde dice Import Media Ok, una vez ya tenemos toda nuestra información en la librería, lo que esto, esto puede ser lo que ustedes quieran, un video de una clase que hayan grabado cualquier cosa. Esto Simplemente seleccionamos los videos y lo vamos a arrastrar a esta área de acá que se llama Timeline. <risas> esto, sí, esto... Hey. Simplemente lo que van a hacer es elegir los videos que, que quieran en orden. Y, y lo van a arrastrar en el timeline. Y se les va a ir poniendo uno al lado del otro. Así. Eligen el video y arrastran hacia abajo. Y lo mismo harían con la música, lo único que la música iría debajo de los videos. Ok. Ahora lo que les voy a enseñar es cómo cortar los videos. Pues si acaso vamos a suponer que tienen una clase y pasa algo durante la clase que no, no quieren que, que se vea en el video final. Pues cómo vamos a cortar ese pedacito, pues simplemente ven esta barrita blanca que está aquí junto con con la flechita simplemente vamos al clic y ese se va a crear otra otra especie de, de, de barrita acá y ahí mismo vamos al clic derecho o con los dos dedos al, al pad y nos va a salir ah, nos va a salir esta opción que se llama split clip esta opción de aquí Ajá, que también sería comando b sería haría la mismo, la misma función entonces ahí pueden ver que se hizo como que una separación vamos hasta el otro punto que no queremos que se vea y hacemos exactamente lo mismo le damos a split click y ya tenemos este cuadrito separado y ahí se borra la delete y ya y se unen ya las otras piezas con este otra forma de acortar el video, si no quieres como que algo en el medio, si no lo acortas, por ejemplo, hubo un espacio en negro al final y no quieres que ese espacio en negro sea, se pues simplemente vas hasta el final del clip y ves como que tienen como unas franjitas negras al final, le vas a dar clic ahí, y lo vas a arrastrar. Y ahí vas a ir cortando poco a poco. Así. No sé si van conmigo, si tienen alguna duda. eso es cortando el video desde el final. Ajá, desde el final. Y lo mismo se puede hacer desde el principio. Te acercas al principio. Y... Va a salir de esas dos flechitas para los lados, ahí tú puedes estirarlo de vuelta para atrás o, o, o cortar el video. O sea que el estirar de vuelta es como hacer un... Ajá. Este... <risa> Ajá, acá, exacto. Okay. Y esa es el onDo, por si acaso, para todos los programas siempre va a ser Command o si está en Windows, Control-Z. Pues si haces algo que te equivocaste, o cualquier cosa, la das control Z y vuelve otra vez. Ahora lo que vamos a hacer es tomar los límites del audio. Eh, aquí simplemente la única opción que tenemos para editar audio son estas barritas que se ven como que esta línea blanca encima del audio. Simplemente lo único que vamos a hacer es pararnos ahí encima, nos vamos a ver esas flechitas que están arriba y hacia abajo y vamos a ajustar el audio. Le damos clic y movemos eso es lo que hace es subir y bajar el volumen por ejemplo si quieres poner una música encima de esto de background en tu voz para que tu voz se escuche más alta que la música le baja el volumen a la música en esa en esa opción entonces esas serían las funciones más básicas ahora vamos a ver esto, otras funciones que tiene el programa que ustedes les pueden añadir cosas más un poquito más creativas tenemos la función de audio, aquí les va a servir todo el audio que ustedes tienen en su computadora. Si tienen alguna música en su computadora que quieren añadir la parte de la que ya tienen acá, pueden buscarlo aquí o también pueden ir a Sound Effects. Y aquí esto lo trae el programa por defecto. Estos son estos efectos que trae el programa pues si quiere añadir cosas esto, alguna transición o algo. Pues aquí tienen varios, varios sonidos. Tenemos también los títulos. Estos títulos pueden ser para cuando quieres hacer una, una pequeña introducción o algo. Simplemente lo que van a hacer es buscar por la, el, el lugar donde quieren poner el título. Le das clic y arrastras otra vez al timeline. Todo se va a basar en clic y arrastrar el timeline. Y aquí como pueden ver, pues ya, sé, ya teníamos un título. Aquí lo pueden editar ahí mismo. Eh, ah, pueden borrar. Pueden escribir cualquier cosa y ahí tienen su título. Después de los títulos van a tener una especie de unos backgrounds, que esto igual de igual forma pueden ustedes tener su propia imagen y, y colocarla. Esto, pero esto lo tienen ahí por defecto por si lo necesitan o algo. Y ahora vamos a las transiciones. Ok, las transiciones tienen sus lugares en donde se colocan. Como pueden ver acá tienen este espacio aquí con esta barrita, las transiciones irían ahí o al final o, a, o al principio de cada clip. Lo único que van a hacer es seleccionar la transición que ustedes quieran y arrastrarlo a ese lugar. Y ahí tienen una transición. ¿Eh? Ese se fue en negro y entró en negro a la otra, al otro clip. y aquí tienen la duración, cuando tienes la, ya es la transición acá en este simbolito le vas a dar doble clic y ahí sale la duración del, de, de la transición eso fue lo más básico de, de iMovie obviamente tiene otras cositas el, hay un tutorial en el canal de educación a distancia que lo pueden ver que tiene un poquito más de contenido pero ahora vamos a pasar a, rapidito a Vinci para veces es un poquito más complicado, no creo que nos dé tiempo a, a verlo todo pero por lo menos las funciones básicas para que sepan, por lo menos, cortar y añadir imágenes, cosas así en DaVinci. Así que vamos a comenzar. Simplemente hacemos un nuevo proyecto. Y esta sería la pantalla. No. esta sería la pantalla para añadir tu, tu, tu media, los, los videos, eh, los audios, lo que necesitas para crear tu video. Pues aquí hacemos exactamente lo mismo que en iMovie, buscamos la, la carpeta y arrastramos. Y ya tenemos todos los videos acá. Aquí como pueden ver, se divide en varios editores. Esto, Este primer editor que está aquí es equivalente a lo que sería iMovie. O sea... Lo único que te permite hacer es hacer unos cuantos cortes, añadir estos imágenes, sonido y ya está. Este es súper básico. Aquí simplemente yo que sé, añadimos un video. Un audio. Y para hacer los cortes es igual que el movie. Le damos el clic derecho o los dos dedos. Y eh, tenemos el, el split y aquí ya hizo el corte, vamos acá, movemos la, la barrita, seleccionamos el, el video y split y ya tenemos ese, ese, esa parte del video se, seleccionada, separada y le damos delete, este no junta como, como iMovie, este tienes que, que arrastrarlo, ahora vamos al editor un poco más avanzado Aquí ya tenemos esto, como pueden ver, se ve diferente, está dividido por track. Esto, aquí podemos añadir más, más videos. Aquí para cortar, por lo menos para mí se me hace más fácil. Simplemente tienes esta como que cuchillita, una navaja, le das y busca en dónde quieres cortarse, se ve como que una línea roja, le das y ya corto que por lo, por lo menos en ese sentido este editor es más fácil que, que estar buscando el clic derecho y la opción y eso esto aquí también van a tener la misma opción que hay muy de, de, del, del audio de tienen la barrita en el mismo centro la pones en la flecha en, en, en, encima y vas a ver las dos flechitas y aquí pues baja y sube los niveles Aquí hay otras muchas más funciones que no voy a entrar en eso de que son muchas más avanzadas. Las transiciones serían en, Tiene el... Acá. Aquí arriba donde dice Media, media Pool, al, al lado van a ver los efectos. Te dejas acá y te van a salir todos los efectos aquí, aquí abajo. Hay muchos efectos que son de paga, que son de... Tienes que pagar... Cuesta como 200 dólares el programa como tal. Pero los gratuitos... Hay bastantes que están bastante bien. Tenemos efectos de... Tenemos las transiciones. Hay varios efectos como filtros, cosas así que le puedes poner. Esto también están los títulos. Que es exactamente lo mismo que en iMovie. Simplemente le das Ahí arrastra y ya lo pones acá arriba. Y ya está. Allá en la esquina se puede ver el título y lo mismo con los efectos y todo simplemente arrastra los efectos que son como filtros pues lo pones encima del, de, del video por ejemplo seleccionamos este y vamos acá es que se pone como que blanquito esto acá ahí ya se colocó ajá que se ve como así y también tenemos eh, transiciones de audio sí podemos cortar el audio, aquí mismo y podemos elegir alguna transición de audio, como por ejemplo ok, esto es efecto esto te distorsiona el audio y aquí puedes manejar esto, ves que se ve como un poco complicado sí. estos ya son opciones un poquito más avanzadas también tenemos la opción, no antes de ir aquí uh, Arriba en la esquina donde dice inspector, aquí podemos mover la escala del video. ¿Cuál video estoy? Ajá. Por ejemplo. Ajá. Eh, no selecciona aquí a ponerlo más chiquito. Exacto, y aquí tú puedes poner otro video de abajo. Por ejemplo, pones este encima, pones este abajo y se ve. Que puedes hacerlo con imágenes también pones una imagen la pon Ajá. esto aquí también puedes hacer animaciones con esas opciones pero también son un poquito más complicadas estos son con estos botoncitos que están aquí al lado pero tienes que estar midiendo en donde quieres que vaya la animación y todo eso que eso tienes que ir como que más, más tranquilo a averiguarlo y eso tenemos la ventana de color que lo más simple aquí es esto que se ve un poquito complicado pero pues en realidad es lo más llevadero de todo lo que se ve ahí aquí simplemente pues pones por ejemplo está el contraste pones encima del numerito la flecha y las las clic y las para los lados y ves como el del medio está cambiando, está cambiando de color pues y ahí vas ajustando los colores si es necesario que lo hagas si grabaste por ejemplo la clase y tú ves que se ve bien pues esta parte no tienes que esto aquí puedes hacer lo mismo que de ahorita que de, In de inspector, de ir cambiando el lugar en donde quieres. Esto arriba, abajo. Eso es en la última en la última opción que está, en esta barrita de acá arriba. Y tenemos el audio. En esta ventana de audio tienes que tener cuidado que no muevas esto, porque te va a desincronizar todo. Aquí esto, el audio se separa del video o sea, Aunque el video tenga ya el audio puesto Aquí tú lo separas Si lo mueves Y vas de nuevo al timeline original Ves que se movió Y ya se desincronizó todo Así que esa parte pues Habría que tener un poquito más de cuidado Y como pueden ver al lado En la parte inferior derecha Aquí tienen los niveles Si tienes más de un audio Pueden ver que tienes eh, tienes el audio 1 el audio 2 si quieres que uno eh, se escuche más que el otro pues van moviendo el fader arriba o abajo y tienes el master que es el último que aparece a la derecha que eso mueve todo y por último la exportación pero aquí no vamos a tocar mucho aquí simplemente lo que le van a dar para sus videos, es el nombre, ponen el título, buscan en donde quieren que se guarde, que es la segunda opción y ya el resto lo dejan como está, que se y así como está se va a guardar en mp4 y le van a a add to render al final cuando le dan empieza acá en la esquina a render, se exporta y en donde lo guardaste ya va a aparecer en el caso de ustedes, si tienen Mac, pues les recomiendo mucho más iMovie, que es mucho más fácil que esto, pero si quieren hacer algo, si tienen un proyecto más elaborado y eso, pues este sería el programa ideal.